No hay nada mejor que la vista hacia el exterior. Mm, ¿Quién es él? ¿Qué hará? Mm, mejor voy a ver qué es... <risa> Ay, eso sí fue, eso sí fue movido. Llegó el correo. Ya voy. A ver, veamos el correo. Facturas, boletas, an anuncios. ¡Loki! ¿Te ganaste un premio? ¿Cómo lo hiciste? Mm, Veamos, déjame recordar. Mmm. Mmm. Mmm. Delicioso. Creo que comí salchichas y tal vez tenía un boleto ganador a alguno de ellos. No sé. Sabía que habías avanzado. Bueno, lo que realmente importa es que... Tengo una fortuna. Sí, sí, sí, sí. Miren, tengo una, for tengo una fortuna. Tengo una fortuna. Sí, sí, sí. Tengo una fortuna. Sí, sí. Mírenlo en su pelada cara. Sí, sí, la tengo. Sí. Sí, sí, sí, la tengo. Sí. No me la quité. Bueno. ¿En qué me quedé? Bueno. Y como gastar una parte de mi fortuna. <tose con un tío> Entonces, ella ya llegó. Ella volvió a las la limosinas. Uh, ¿Creí que íbamos a jugar y a pasear? Pues tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ah! Oh. Oh. ¿Podemos ir al parque? Ya no puedo, tu fortuna era solo temporal. Así te largo. Como no, no hay una cosa que más me interesa por la fortuna en vez de, de mi dueño que más quiere. Ay, está bien, loco.